Y nos hallamos de nuevo visitando otro cultivo más en esta sección de marihuana natural. Si recordamos, veremos como todavía no habíamos visitado un cultivo de interior donde se cultivaran variedades de floración automática. Por eso, hemos decidido visitar este pequeño Endur donde se están desarrollando plantas de floración automática con el fin de poder ver cómo evolucionan bajo las lámparas de luz artificial. La sala de cultivo está iluminada con dos lámparas de alta presión de sodio de 600 vatios que reflejan la luz con dos reflectores de estilo de ala de gaviota. Bajo estas lámparas se han desarrollado todas las plantas en sus dos ciclos, tanto vegetativo como de floración. Una de las lámparas tiene además instalado un cultú cool que produce un enfriamiento de la lámpara ya que extrae directamente el calor a través del extractor. Bajo las dos lámparas se están criando 45 ejemplares que proceden de semillas automáticas. Ahora mismo llevan exactamente nueve semanas desde que fueron germinadas. Si observamos los cogollos un poco más detenidamente, podemos comprobar como la mayoría de ejemplares apenas les quedan semana, semana y media para ser cosechados. Las plantas se están cultivando en contenedores de 11 y de 7 litros. Están desarrollándose en un sustrato comercial que tiene eh, turbas, tiene perlita y está enriquecido con humus y demás y también se cultivan con abonos líquidos minerales de síntesis química. Las variedades automáticas tienen la ventaja de poder desarrollarse bajo un fotoperio de 18 horas durante toda su vida. Esto lo que hace es maximizar este crecimiento vegetativo en todas sus fases, ya que, al ser variedades de ciclo vegetativo muy corto, necesitan de las mejores condiciones favorables de desarrollo. Las altas temperaturas, que ya se están registrando en algunas zonas de España, impiden por momentos que se pueda seguir cultivando en cultivos de interior a menos de que se disponga de un sistema de refrigeración. Los canalicultores de este cultivo, como no disponen ni de aire acondicionado ni de un climatizador, se ven obligados a realizar solo dos cosechas al año. Por eso, cuando finalicen esta, paralizarán el cultivo hasta que llegue septiembre, cuando las temperaturas sean un poco más suaves. El no poder regular el clima desde dentro de la sala de cultivo ha conllevado que se lleguen a alcanzar temperaturas superiores a los 30 grados. Si observamos las plantas, podemos ver algunas de las secuelas que han producido el golpe de calor de las lámparas. Pero el calor no solo afecta a las plantas directamente. ...también afecta la movilidad de los nutrientes que hay presentes en el suelo... ...a temperaturas muy elevadas se dificulta la absorción de estos nutrientes... ...por parte de las plantas... ...y esto se traduce en problemas nutricionales varios... ...las clorosis y necrosis que presentan estas plantas... ...tienen que ver con otras causas que luego analizaremos más profundamente... Las temperaturas altas también pueden acarrearnos problemas con plagas, sobre todo con araña roja. Si se carece de aire acondicionado, hay que reforzar los tratamientos preventivos para evitar la presencia de patógenos. En este caso, los canadicultores de Strindur han realizado tratamientos preventivos alternos con aceite de neem y con jabón potásico. El resultado, como podemos ver, ha sido el óptimo, ya que no hay presencia de agentes patógenos. Como ya hemos señalado antes, la esclerosis que presentan algunos de los ejemplares que se están cultivando no es debido al calor. En este caso es debido al agua que se utiliza para el riego, ya que es agua que procede depurada de unos filtros de osmosis inversa. Durante el proceso de depuración del agua mediante sistemas de filtros de osmosis inversa lo que se produce es una eliminación de las sales que hay disueltas. Así lo que se obtiene es un agua depurada pero de mineralización muy débil. Así que cuando utilizamos este tipo de agua para regar hay que tener en cuenta que se trata de agua desmineralizada. Debemos utilizar abonos muy completos o correctores específicos que contengan micronutrientes ya que si no podemos padecer carencias nutricionales de este tipo de alimento. La ausencia de minerales en el agua de riego conlleva también a una mayor lixiviación de nutrientes. Hay que tener en cuenta que al estar menos saturada de sales tiene una mayor facilidad de disolver y lixivar los nutrientes que hay presentes en el sustrato con lo que produce cierto efecto negativo. Los microelementos tienen diversas e importantes funciones metabólicas en las plantas desde formar parte de la pared celular, eh, tejidos vasculares, formar parte de la reproducción sexual, respiración eh, celular y un largo etcétera de funciones que pueden verse alteradas con la ausencia de uno o varios de ellos. Por lo demás, si observamos los ejemplares a nivel de producción Podemos ver como a pesar de este pequeño problema sufrido a última hora, la mayoría de los ejemplares resultan bastante productivos, con lo que los cuidadores de este cultivo se pueden dar por satisfechos cuando vean rellenarse sus casi seguros vacíos botes. Bueno, pues ya hemos visitado otro cultivo más y visitaremos más y más y más mientras sigáis ahí con nosotros.